La noticia del fin de semana, aparte de lo de Kobe Bryant, aparte de lo de eh, señor moza señor para eh, y también que nos vimos una nota de voz de nuestro amigo eh, eh, Rochi Neto, diciendo que sí, sí está eh, mejor. Bendiga, O sea que nos alegramos de que Rochi esté excelentemente bien. Pero también fue una nueva información muy destacada de la, del, del, regidor de los, el que le dicen el regidor de los jóvenes. El señor Richard Tejada, Tejada, eh, Tejada. Sí, Tejada. Que se pasó al, al lado de Miledis Núñez. Ahí está Richard, que se pasó al lado de Miledis Núñez. Y muchas personas, y vi el programa de mañana y todo eso, dicen como que en el PRM hay una división. Pero también dicen que en el PLD hay una división también. ¿Pero cuál división hay o en sea, el PRM? Pero eso es lo que estoy diciendo, lo que dice la gente. La gente ¿Pero dice, cuál gente? porque ahí se fue. El una del PRM, Neto. Sí. Y se fue. Y por qué él, él, él haya tomado esa decisión personalmente y políticamente. Sí, si ya tenemos Píter y Píter. ¿Por qué poner la vena en plan? Ah, ya. Mira, mira gracias, ya gracias, acabo, gracias. Gracias. gracias. Eh, ¿Por qué decir que está dividido? No, la, a la gente quiero euros? que llame antes que tú se video. Un saludo. 809-725-0505. ¿Dónde hay más división en San Francisco de Macorís? ¿En el PRD o en el PLD? Un saludo. A, ¿En el PRM o en el PLD? A Nilson y Canoria, a mi amigo Jonathan. Sí. Alias casa que están activos ahí eh, Nilson, no me dejes que hable mucha a Caballero. Neto, o sea, que ¿dónde claro. hay más división entonces? En el PLD, porque pero, el PLD está roto Pero porque estás roto, Neto? ¿Por qué, ¿Qué porque tú estás bien? No? Es lo que es, porque la es... primera división fue que le sacaron un partido a la fuerza del pueblo, eso es lo primero Sí, esa es la primera división Esa es la primera división más grande lo que, lo, lo que le ha dolido más ¿Sí? al partido No porque se fue más de la mitad mm. y quiere que se vaya más Todo el que no se fue que está nombrado Y de PRM no hay división Richard tomó esa decisión. Guaya dijo... Yayan dijo esta mañana en el programa que ahí viene otro dirigente que se va... que también se, que se va. No, y, y mañana va a llover también. <risa> es lo mismo. Richard no se sentía acorde, no, se, no se sentía bien en el partido. Tomó su decisión de irse como persona. Rogarle a Dios que, que le vaya bien. ¿Qué, ¿Qué va a ser ¿eh? como candidato? Su equipo, neto. Pero tú no puedes decir... Eh, si Richard se va con sus candidatos, con su gente, es porque se fue una parte del PRM. ¿Pero cuál es gente? Digo, porque llevo gente, no llevo una gente en esa actividad. Pero ya, ojalá por otro, ¿Eh? Hombre, ¿eh? ¿Eh? ¿Eh? No llevo gente a la actividad. ¿No le llevo gente? La forma del PL es de llevar gente a las actividades. Sí, como no. que llevo gente, neto. El compadre y este, ¿cómo que lleva gente a las actividades? <risa> Entonces, la manera... Atención. ¿Está dividido el PRM 809-725-0505 o está dividido el PLD? ¿Dónde usted cree, entiende que está dividido? No. Pero después de eso va a estar dividido, ganando acto. todas las encuestas. Ese acto. Si tú sabes qué pasa en la política. Uh -huh. Y tu amigo que está al lado tuyo. Ahí, uh -huh. Que cuando Siquio se fue, Siquio no era nadie. ¿Verdad? Siquio se fue, no era nadie. Siquio volvió... Sí yo, pero, bueno. pero, pero cubano, sí, yo era bueno. Pero, pero... Sí, era bueno. Pero, pero... Eh, Richard, todo el tiempo era bueno porque estaba... Ahora cubano, se fue ¿En qué malo? momento yo dije que Richard es malo? No. Oh, en ningún momento. Pero tú dices que no tiene gente. No, no, no, no. no, no. Lo que dije, la decisión que tomó Richard como persona y como político. Él me está diciendo a mí que yo estoy denigrando a Richard. Y bien. no es así. Richard tomó esa decisión de irse. Él, para ese partido... Eso es lo único que yo he dicho Entonces tú me puedes decir a mí y mencionarme gente De que yo he dicho Tú entiendes que se vaya bien Rogarle a Dios, a Richard Que pueda crecer con como político el PLD. ¿Y por qué tú estás río? 809-725-0505, usted puede decirnos, 809. ¿Dónde, ¿dónde está más dividido, el PLD o el PRM? 809-725-0505, ¿cuál está más dividido? Oye, entonces tú te vas a que el PLD se ha dividido solamente porque se fue la, la fuerza del pueblo. Pues porque se le fue más de la mitad, se le fue un 70%. ¿Pero, eh. pero cuál es su el 70%? La fuerza del pueblo entera. Pero las fuerzas no son dirigentes que se fueron. Dirigentes. ¿Y quieren más? Que vayan sí, militantes. Pues yo estoy diciendo. Los eh. dirigentes y sus militantes. Eso es el <risa> Y Oye, quieren no, no, no, más. De... <risa> eso está ahí mismo. Mira, eso, la las elecciones está ahí mismo. Y nosotros volvemos para acá. <risa> el día 11 está eso ahí. Eso está ahí a la vuelta de la esquina. El hombre. El <risa> okay. La fuerza táctica de, de aquel. <risa>